hermoso conjunto para niña de short con bueno en la parte de abajo y lucita corta con lazo en la parte de adelante aquí se muestra el patrón con sus medidas previamente cortada la tela del short pasamos costura a los laterales y en la parte del centro y nos queda de esta manera ahora vamos a abrir para colocarle el vuelo en esta parte pasamos costura recta luego vamos arruchando el tamaño que deseamos igual en la otra parte arruchamos y nos queda de esta manera y lo pegamos al short muy fácil y hermoso este short para niña ahora vamos a cerrar la parte abajo. Pasamos costura. En la, en la pretina vamos a colocarle una elástica, cerramos en esta parte y tiene que ser del mismo tamaño del short para que arruchen los dos iguales. Pasamos costura en esta parte. Luego, Colocamos la elástica que mide 49 centímetros y cerramos en esta parte para luego colocársela. Fíjense bien, abrimos la costura, doblamos y le colocamos la elástica de esta manera y pasamos costura sin pisar la elástica por todo el orillo. Así nos queda de hermoso fácil de realizar. Ahora vamos a colocarla al short, colocamos al short al revés, buscamos la costura que le hicimos para cerrar, por aquí está, y la colocamos en la parte de atrás y pasamos costura. Así nos queda este hermoso chor. Para niña, muy bonito. Espero que a ustedes también les guste y lo puedan confeccionar. Ya listo el short, ahora pasamos a la pechera. Muy hermoso. Ya la tela previamente cortada, la medida está en el patrón. Esta es la parte delantera y la parte tras, la parte que le vamos a colocar en la parte delantera que es muy a hacer con un lazo esta parte primeramente vamos a pasar overlock por toda la orilla y doblamos vamos a pasar costura en esta parte lista así la tenemos a doblar de esta manera también en esta parte ya doblamos empezamos a costurar todo el orillo ahora la vamos a colocar en esta parte la parte de la pechera, la delantera porque es más baja y la parte trasera le vamos a colocar una cista que cortamos a seco en todo alrededor del cuello y luego doblamos para que no quede precioso ya le colocamos la en todo alrededor del cuello ahora le vamos a colocar el detalle en la parte delantera y la parte trasera y cerramos los hombros listo fíjense bien Ahora le vamos a colocar la manguita, el vuelo de la manga, uno más grande que el otro, para que no quede fíjese bien, pasamos costura recta, recta para arruchar y la colocamos en el hombro. igual esta, una más pequeña y la otra más grande, y así nos queda de hermosa la manga, fíjese bien, la manga doble, Ahora en esta parte vamos a pasar costura. Doblamos de esta manera para cerrar los laterales. Lista, ya casi lista la pechera, le pasamos a verlo por todo alrededor. Ahora vamos a doblar la parte de abajo. para hacer el lazo tipo círculo ovalado y la vamos a pegar de esta manera borramos la cinta y la volteamos luego que le pasamos la costura la volteamos de este precioso conjunto para niñas espero que ustedes también lo puedan confeccionar y coméntanos si, no, si les gustó este hermoso proyecto